Pasa de ti, no me cuentes lo de las pensiones, hombre, por favor, que ya soy joven, que quiero vivir la vida si sí, te afecta. <risa> Vamos a ver, eh, hace muchos, muchos años, esto no lo has vivido y no sabemos si lo vas a volver a vivir, hubo un momento en el que los, los salarios eran altos y entonces las cotizaciones y el número de trabajadores podían cubrir las pensiones, o sea, la pasta de la gente que se iba jubilando por una cosa que se llama, una cosa muy loca, que se llama sistema de solidaridad intergeneracional, para que tengas pasta cuando ya no puedes trabajar. Vale, guay. Entonces, eh, bueno, pues eh, como a, hubo superávit, la gente que trabajaba eh, generaba más pasta que la que se necesitaba para las pensiones, entonces se fue, se fue haciendo una hucha, ¿vale? Pues, como tú cuando ahorras. No sabes lo que son los ahorros. No vale, no pasa nada. llegó un momento en el que ahorramos 66 mil millones de euros. En aquel momento gobernaba Aznar. Y entonces Aznar dijo, Uy, no estamos en crisis, pero yo necesito pasta. Y ay, tengo una caja aquí. Y fue cogiendo, fue cogiendo, y dice, bueno, ya así eso, y luego lo devuelvo, y nunca lo devolvió. Entonces, llegó la crisis cuando estaba ya Mariano Rajoy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues dijo, o sea pues lo que voy a hacer es una reforma laboral para que el despido sea semi gratuito ¿verdad? Entonces, se pueda echar a mucha gente fuera y además vamos a incrementar la competitividad bajo mucho los sueldos. Entonces, ¿qué pasó? Claro, él no cayó en ese detalle, que, que entonces no se podía aportar tanto a la lucha de las pensiones y entonces no tenemos dinero para pagar a los pensionistas. Entonces dijo Fátima Báñez, ostras, me comprometí a no sacar mucha pasta, pero voy a sacarla. Y entonces empezaron a sacar pasta, sacar pasta... Quedan mil millones. Fátima. Eh, yo creo que cuanto mejor para todos, para España, mejor para todos...